Si tan solo 23 personas distintas veis este vídeo, hay una probabilidad del 50% de que al menos dos compartáis cumpleaños. Al haber 365 días en un año, parece contraintuitivo. Es más sencillo de comprender si entendemos que la primera persona comparará su cumpleaños con otros 22, mientras la segunda lo hará solo con los siguientes 21, pues ya se comparó con la anterior. Así, Sucesivamente, debido a las comparaciones recíprocas, con cada uno hará falta una comprobación menos. Cuando sumamos las comparaciones que ha hecho cada uno, alcanzamos las 253, que supera las 185 necesarias para cubrir tan solo la mitad de los días del año. Comenta tu cumpleaños si quieres ponerlo a prueba. Recuerdo que no hace falta incluir el año.